El pasado 30 de septiembre finalizaba la temporada alta de riesgo de incendios forestales en todo el país y finalizaba la campaña puesta en marcha por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una campaña que no nos ha ido mal, la verdad, no hemos tenido que lamentar grandes incendios ni en la región ni tampoco en la provincia de Guadalajara. Así lo ha explicado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. Bastante satisfecho está el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, con un balance de la campaña de incendios forestales de este año que arroja buenos datos y es que el número de incendios disminuye. Así asegura el consejero que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se dieron 444 siniestros, de los cuales 302 se quedaron en conatos y 142 fueron incendios. Un 68% de los siniestros ...se han quedado en conatos y solamente un 32% han llegado a ser incendios. Otro dato que nos vuelve desde luego a decir que, que tenemos un dispositivo... ...un plan Infocan que es muy eficaz y que como digo, bueno pues se da una respuesta óptima. Menos incendios que además afectan a una menor superficie. Hemos tenido una afectación de 2.266,24 hectáreas respecto a las 6.199,21 hectáreas del año pasado en el mismo periodo. Eso sí, en Guadalajara tuvo lugar el que se ha considerado como el incendio más grave de esta campaña. Lo importante en cuanto a superficie forestal fue el que tuvo lugar en Guadalajara, se produjo en la Comunidad de Madrid y entró a través eh, del, del casar a nuestra provincia y tuvo eh, como origen pues, la negligencia humana, en, eh, en concreto pues una persona que se detuvo en este caso a reparar eh, su vehículo y ese fue el origen de, de, del, del incendio. Y lo digo sobre todo para que entendamos de verdad, aunque parezcamos a veces eh, muy pesados, que hemos de extremar todas las medidas, todas las eh, precauciones, porque son pocas cuando salimos al medio. Eh... En cuanto a las causas del resto de incendios, sigue siendo fundamental la colaboración ciudadana y campañas como la puesta en marcha este año, porque la prevención es fundamental. En este año 2020, un 35% de los incendios forestales han tenido como causa las negligencias eh, producidas por el ser humano. Un 30% ha tenido como causa eh, eh, cuestiones eh, accidentales y un 17,33% han sido eh, motivados por causas que todavía eh, desconocemos.